María Félix, María de los Ángeles, Félix Güereña, Kiriego, Sonora, 8 de abril de 1914, Ciudad de México, 8 de abril de 2002. Más conocida como María Félix, fue una actriz y cantante mexicana. Es considerada una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano. También fue considerada una de las mujeres más bellas del cine de su tiempo y uno de los máximos mitos eróticos del cine de habla hispana. Con Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y el Dolor del Río representa a las máximas figuras del cine latinoamericano de las décadas de 1940 y 1950. Es conocida por el sobrenombre de... La Doña, nombre que ganó a partir de su personaje en el filme Doña Bárbara 1943. También es conocida como María Bonita gracias a la canción compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el compositor Agustín Lara. Completó su trayectoria cinematográfica que comprendió 47 películas realizadas entre México y España, Francia, Italia y Argentina. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Quiriego, Alamos, Sonora el 8 de abril de 1914. Fue hija de Bernardo Félix Flores, militar y político, descendiente de españoles y en menor medida de irlandeses e indios yaqui. Su madre se llamaba Josefina Güereña Rosas, de ascendencia vasca. Tuvo once hermanos, Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, Mercedes, Fernando, María Eugenia, Ricardo, Benjamín y Ana María del Sacramento. Posteriormente la familia se mudó a Guadalajara. El tiempo transcurrió favorablemente para su hermosura, y pronto su aspecto comenzó a llamar la atención. Fue coronada reina de la belleza estudiantil en la Universidad de Guadalajara. Muy joven, aún en 1931, aceptó en matrimonio Enrique Álvarez a la Torre, un vendedor de la firma de cosméticos Max Factor, con quien procreó en 1934 a su único hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix, de quien acabaría divorciándose. Tras su divorcio, María vuelve a Guadalajara con su familia, siendo objeto de chismes y murmuraciones debido a su condición de divorciada ante esta situación María decide trasladarse a Ciudad de México con su hijo Enrique una vez allí consiguió empleo como recesionista en la consulta de un cirujano plástico y vivió en una casa de huéspedes un día el padre de su hijo la visitó en la capital y de forma deliberada se negó a devolvérselo llevándoselo con él a Guadalajara María le juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría. María logró recuperar la custodia de su hijo algunos años después con ayuda de Agustín Lara. La próspera relación de María con el, el cine empezó por azar. Se hallaba mirando escaparates en el centro histórico de la Ciudad de México entre las calles de Palma y Eco y Madero. Cuando el director Fernando Palacio la abordó preguntándole si le gustaría hacer cine. La respuesta pertenece también al mundo de los tópicos, pero los que configuran la leyenda de la doña. ¿Quién le dijo que yo quiero entrar en el cine? Si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. Finalmente Palacio logró convencerla de incursionar en el cine. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.